Bienvenidos al módulo de controlador ACAC. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. A lo largo de este módulo vamos a perseguir los siguientes objetivos. El primero de ellos es comprender el principio de funcionamiento de los convertidores ACAC. El segundo, estudiar la forma de onda ACAC comportamiento e impacto armónico de las diferentes topologías del convertidor AC-AC, tanto monofásicas como trifásicas. Estudiar los diferentes esquemas de control de los convertidores AC-AC, es decir, vamos a ver el control de fase y el control integral. Analizar los esquemas más comunes, tanto a nivel monofásico como trifásico. Y finalmente vamos a estudiar el controlador AC por modulación de ancho de pulso, que permite reducir el impacto armónico. Para esto, este módulo está organizado en siete temas. En el primero veremos el principio de funcionamiento del puente. En el segundo hablaremos de los puentes monofásicos semicontrolados. Y posteriormente en el tema 3 de los controlados. En el tema 4 hablaremos de los dos esquemas de control que puede tener este puente. El control integral y el control de fase. Hablaremos en el tema 5 de la configuración trifásica de este puente. Tanto para cargas en estrella como para cargas en delta. En el tema 6 hablaremos del controlador ACAC por modulación de ancho de pulso o PWM. Y finalmente en el tema 7... Hablaremos de una de las aplicaciones más comunes de este puente convertidor, que es el compensador estático de reactivo. Sin otro más que invitarlos, no me queda más que invitarlos a que vean cada uno de los siete temas que componen este módulo del curso de Electrónica de Potencia. Gracias por su atención.